Marrotko sabe ver las cosas como son. Un resplandor sin cuerpo, vivo color al borde de las sombras. Coge el pincel y deja que arda el rojo. Pinta de azul el aire, crezca el verde y el ojo se romance, Que funda al blanco todos los colores, o que el negro los niegue. Pintura evanescente, puro espíritu espejo del vacío donde me reconozco, tener conciencia clara de que la nada, en la nada se sostiene, hace más deslumbrante la belleza.